Una mujer sabia debe hacer una de estas diez cosas en su vida. Las mujeres o la mujer comúnmente está constantemente peleando contra muchas cosas. Está constantemente lidiando con muchas situaciones que constantemente tienen que ver con aquellas cosillas que ella no se atreve a dejar ir. Aquellas cosas que no se permite dejar de hacer. Por ejemplo, sentirse pequeña, tratarse con dureza. Decir que es inútil tratarse como si fuera alguien no importante. Estar aferrada a una persona que no la quiere. Estar aferrada a un pasado que ya no la persigue. Vivir las cosas que vivió en el pasado en el presente. Y seguirse culpando por algo que ya ocurrió hace 5, 10, 15, 20 años. Hay cosas que una mujer sabia debe hacer. Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre esas cosas que una mujer sabia debe hacer una al menos en toda su vida. Antes de empezar, quiero invitarte a que me dejes un emoji en los comentarios y me digas cuál de todas estas cosas has empezado a dejar de hacer. ¿Qué cosas has empezado a hacer y qué cosas no te atreves a hacer? Me gustaría conocerte un poquito. Voy a hacer una lista de aquellas cosas que una mujer sabia debe hacer y tú en los comentarios me vas a poner ahí qué es lo que tú ya estás haciendo y qué es aquello que tú no te atreves a hacer y por qué razón no te atreves a hacer esto. Por ejemplo, el número 9 dice, debe dejar de perdonar tantas veces. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿ya lo has hecho? Y si aún no lo has hecho... Me gustaría saber por qué te cuesta tanto. Así, empecemos con este video y te invito a que te suscribas. Una mujer sabia es aquella mujer que ha llegado a un punto de madurez en la cual es capaz de poder controlar sus emociones, controlar sus ideas, sentimientos y cualquiera que sea las cosas que tratan de dominarla. Una mujer sabia es una mujer que está en paz y que puede controlar todas aquellas cosas que es capaz de controlar sus emociones, sus ideas, las cosas, las percepciones que resultan de las decisiones propias o ajenas que puede estar en paz con el entorno y que puede estar en paz con aquellas cosas que le están sucediendo y que de alguna manera no pueden controlar. Dice una frase que no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, lo que es verdaderamente importante. Y de esa decisión dependerá qué es lo que nos va a pasar posteriormente. Así, lo más importante en este punto es esto. uno: Una mujer sabia debe dejar ir. En muchas ocasiones las personas y las mujeres están muy aferradas a sentimientos, emociones, a ideas, a conceptos, a cosas que generalmente la atrapan generalmente está obligada a estar en una relación con una persona sencillamente porque hay un código familiar que la obliga a estar ahí. Es que resulta que muchas veces muchas mujeres no quieren terminar siendo las solteronas de la familia, no quieren ser las mujeres amargadas, las quedadas de la familia y por eso están ahí arraigadas con una persona que no les quiere. Al final deben ser capaces, una mujer sabia debe ser capaz que su felicidad debe primar por encima de cualquier cosa, de cualquier etiqueta, de cualquier imperativo social o familiar. Dos, debe dejar de sentirse pequeña. Muchas mujeres se sienten pequeñas, se sienten insignificantes o se sienten que no valen o que no importan. Y constantemente se tratan con mucho, mucho desprecio y se humillan frente a las personas. Y parece que hay gente que se ha propuesto ayudarla en esa empresa. Hay gente que se ha propuesto seguir animando ese sentimiento de sentirse pequeña, toda mujer debe dejar de sentirse pequeña y atreverse a abrazar la grandeza que hay dentro de sí misma, apreciar aquellas cosas que aparentemente parecen insignificantes y atesorarlas como parte de sí misma, decirse al espejo, esto es lo que soy y me siento orgulloso de lo que me he convertido. Número 3. Debe dejar de arreglarlo todo. Muchas veces una mujer se convierte en alguien que le gusta arreglarlo todo, reparar la vida de un hombre vicioso, reparar la vida de una amiga que no acaba de entender su vida. Arreglar la vida de tantas personas, pero menos la propia. Una mujer sabia debe entender que las personas toman sus decisiones y en base a esas decisiones pretenden vivir sus existencias. No podemos obligar a la gente a que viva de una manera u otra. Tenemos que ser capaces de comprender que la gente es feliz como es y que nosotros y que una mujer no necesita tener que arreglarlo todo. Aceptarlo todo a veces implica quedarse sin trabajo y en muchas ocasiones una mujer a veces un tanto inmadura todavía siente la necesidad de arreglar, reparar, arreglar la adicción de un hombre a través de su amor y convivir con él a pesar de que éste pueda ser violento con ella. Cuando una mujer deja de intentar arreglarlo todo, se permite que la gente la ame de verdad o se aleje de ella. Número 4. Debe dejar de temerle a la soledad. Muchas mujeres, y de hecho eso lo hablé en un video anteriormente donde te invité a que estés sin pareja por lo menos un año, es que muchas personas y muchas mujeres le temen tanto a la soledad que se aferran a alguien para no estar sola. Se aferran a alguien para no sentirse desvalorizadas, para no sentirse Abandonadas O desamparadas La soledad es algo que generalmente aterra a muchas personas Pero no les hace darse cuenta Que la soledad es un regalo La soledad es un estado de libertad Número 5 Debe dejar de tratarse con dureza las decisiones que tomamos en la vida son nuestras decisiones y hemos hecho todo lo posible porque estas decisiones sean inteligentes y sean las mejores, pero no por ello significa que no vayamos a cometer errores. Y aquello que creímos que fue la decisión más acertada puede llegar a convertirse en la decisión más insensata, torpe y tonta que puede haber. Y aún así debemos aceptar que esas cosas pueden y van a ocurrir. Número 6. Debe dejar de culparse. Anterior a lo que comenté en el punto número 5, dejar de culparse es una de las cosas más indispensables que toda persona debe emprender. Debe ser capaz de poder verse a sí mismo y entender y comprender que se tomaron las decisiones que se tomaron basado en la mejor lógica posible. Número 7. Debe dejar de pensar solo en otros. Muchas mujeres solamente se preocupan en las amistades, en los hijos, en las, en las parejas y pocas veces se preocupan en sí mismas, provocando así un aluvión de resentimiento. Al final crecen y se dan cuenta que se preocuparon por todos, pero no se preocuparon por la única persona que más las necesitó, ella misma. Número 8. Debe dejar atrás el pasado el pasado es algo que ya no se tiene que revivir es algo que quedó en el pasado como tal ya no podemos basar nuestras decisiones ni vivir en el ayer esto no significa que no tengamos que recordarlo de repente ten tenemos que recordarlo como parte de un ensayo como parte de un ejercicio para poder tomar decisiones más inteligentes pero no para estarnos achacando por las cosas que hicimos o por las que no hicimos el pasado en el pasado está y no podemos hacer otra cosa más que aceptarlo, más que entenderlo y más que aprender a convivir con él. Número 9. Debes dejar de perdonar tantas veces. En muchas ocasiones una mujer perdona tantas y tantas veces que al final de cuentas se convierte en el juguete de alguien. Alguien la lastima, hace un show, le lleva flores, le hace pensar que todo está bien y luego la vuelve a herir. Lo vemos muchas veces en las mujeres que son víctimas de violencia. A veces el tipo las golpea, se va, luego regresa, les compra flores, le compra tantas cosas, le pide perdón, se humilla, y llora, le dice tantas veces que jamás lo volverá a hacer y, oh sorpresa, después de tantos meses, lo vuelve a hacer. Así, debes dejar de perdonar tantas veces y atreverte a poner un alto. Y número 10. Debe dejar a alguien. A veces es duro, pero tenemos que ser muy tajantes al momento de soltar a ciertas personas. Porque si no lo hacemos, porque si una mujer no lo hace, al final va a castigarse con esa persona. Espero que este video te haya gustado y que me dejes en los comentarios qué cosas de esta lista ya estás haciendo y qué cosas te cuestan hacer y por qué. Me gustaría conocerte, ya no me interesa solo que me dejes un comentario de gracias o qué bonito, sino me gustaría conocerte de verdad, entender qué es lo que te ocurre para poder hacer más videos que estén ahora más enfocados en ayudarte a crecer como persona, como mujer y para poder así contribuir a tu satisfacción y bienestar. ¿Aceptas el reto? Entonces, la caja de comentarios te está esperando.